no dejes de mirar a Jesús Sí, hermano, hermana no dejes de mirar a Jesús aunque tenga vientos contrarios a tu alrededor en tu familia, en tu comunidad no dejes de mirar a Jesús míralo siempre en la Eucaristía en los hermanos